las pugnas internas del partido de gobierno de generaron una la tensión garrafal en el país y la y la incertidumbre de, otra pro, de la población de que si iba o no iba al final los resultados han sido lo que tenemos y con ello conforme a ese proceso se estaba gestando la ley de partido que es la que ha traído consigo todo este entaponamiento o esta transformación de la vida política. Nadie tiene la, la verdad absoluta, se han ido dando paso a paso como es natural del, par, del país dominicano, como dice un amigo mío, se va arreglando la carga en el camino. Cuando se va arreglando la carga en el camino hay una ausencia de planificación, por lo tanto no sabemos hacia dónde vamos a, a llegar cuando se tienen simplemente el día a día y reacciones de distintas índoles Pero de que sí el país tiene hoy día Una oportunidad de transformar Y de dejar atrás prácticas viejas Parece ser que la política tradicional No quiere alejarse de esas mismas prácticas A diferencia de otros Hoy tenemos ya un país que está visualizando Lo que nunca nadie se pensó Leonel Fernández haciendo tienda aparte, con una nueva visión, con una nueva estructura y con una gran cantidad de partidos que le acompañarán en este proceso de la casa, como él dice, de una casa grande que, o un partido que empezó grande. A, mi pregunta a Tony cuando le decía, porque ellos tienen la temática y ya vimos lo que eh, entienden, yo le preguntaba que si... Es insignificante la salida de Leonel Fernández del partido y él reconoce que es un activo importante claro. que ha salido. Definitivamente Mira, cuando que Francis sí. se refiere a una nueva visión, me resulta... Me gustaría que, pues, que desagreguemos, que podamos... Que la detallemos. Eh, eh, sí, que la detallemos. Necesitaríamos mucho Porque, tiempo. no, no, pero podemos hacerlo porque cuál sería la nueva visión del, del expresidente Fernández eh, más allá de buscar eh, ser el candidato presidencial por el PTD, ¿cuáles serían las nuevas propuestas o de reformación del escenario político o de, del Estado de nuestro país? Ciertamente Mira, no lo hemos visto referirse en ese que, sentido. Eh, el, el problema, perdón, perdón, perdón, perdón. El problema es, el tema central es la situación política de la República Dominicana. Claro. La situación política de la República Dominicana no es Lionel Fernández, Dios mío. No, yo para, ese pero el ¿cuál es la situación política del de país? Sube, la situación de genero, política del país es que hoy se incentivo. cumple el plazo para inscribir las alianzas para las elecciones municipales. Estamos a 90 La situación días. política del país fue que el Tribunal Constitucional le pidió una consulta a la Junta Central Electoral. La situación política del país fue que ayer Danilo Medina realizó una actividad. Que Leonel Fernández realizó una actividad y que Abinader eh, realizó una actividad. Esa es la situación política del país. Situación política del país. Que en el interior del municipio de San Francisco de Macorís no se ha determinado aún va a el candidato. La a, a, alcalde. al alcalde y, y que y hay alianzas elecciones. municipales que ha realizado tanto el gobierno como los partidos de oposición de cara sí. a las elecciones que se van a hacer en diciembre pero no vamos a pasar el programa está hablando se, de Lionel Podio se, según una información que vimos eh, el fin de semana el, en, en San Francisco de Macorís el PRD estaría llegando a un acuerdo con el PLD para llevar eh, dos regidores del PRD. No, no, pero no y, fue aquí en San Francisco. Y... Eso se vendió a nivel nacional. Sí, pero estoy hablando específicamente de San Francisco de Macorís, ah, okay. que es donde manejo la, la, la, la fuente. Eh, y posiblemente. PRD Jorge... PLD, ¿tú no, dices? PRD, eh, PRD y PLD. Ah, en PRD. este caso, eh, el PRD llevaría como vicealcalde a Jorge Peña. Eh, la alcaldesa, la candidata alcalde sería Milei ¿Cómo es Jorge Peña? y Jorge Peña. Pudiera ser el candidato a vicealcalde eh, por la alianza PLD-PRD y dos regidores. Diablo, pues, sería difícil. Milady y Jorge. Milady y, y Jorge. Y, Jorge. Ejá, y dos regidores de, de, del PRD. Entonces, no sé qué pasaría okay. ahí con los regidores del PLD. que, pas, que pasaron? Correcto. Y la, bueno, y que sacrificar... ya Alta Gracias, Rosa renunció. Ah, bueno, sí, hay, hay, hay una vacante ahí de, de, de, de Alta Gracia Rosa. La antigua renunción, aunque, no, aunque él no fue candidato otra vez. Pero, bueno. óigame. Para el 20 en las presidenciales tenemos dos, dos no activos que no nunca han sido presidentes. No porque... Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Aló. Hoy, amanecieron, hoy amanecieron como tirapiedra ustedes. Ay, a ustedes. Y me encanta bueno. cuando ustedes amanecen así. gracias Pero hay una cosa que Tony se le olvida y mm. es que y es que, como dice Francis, Leonel Fernández es como un papá de esa familia. Y usted no puede ser mal agradecido. Yo conocí a Leonel Fernández donde mi tía, donde tía Teté. una vez que venía a dar clase aquí, y él era muy amigo de Vinicio Tobá, mi primo. Sí. Y yo entiendo que, inclusive, le estoy hablando historia patria, ¿eh? sí. yo, yo soy de ahí del Capacito. Y yo entiendo que si ya usted no participa, ...políticamente, como Amado José Rosa, por ejemplo... ...que nos criamos juntos ahí en el en, en, en, en Capacito, en nuestro lado... ...yo conozco a Amado Rosa y todo el tiempo yo conocí a Amado Rosa... ...como un como una persona respetuosa. respetuosa Entonces, yo no puedo decir mañana porque no coincida con algo con un Amado... ...que Amado Sinvergüenza y, perdóname la expresión, Amado. Sí. Así no. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que tener la cosa real Si hoy, lamentablemente, Lionel no está en la línea de Tony... Por eso él no puede decatarlo como político. Además, él no puede decir marco y cacata. Porque él no dijo eso cuando el Frente Patriótico, cuando no. Balaguer le levantó la mano. Que debieron Kacata. decirlo en aquel entonces, claro ¿no? ¿Debió decirlo, pero no lo dijo. No, Tony no. Andaba con siempre le ha gustado rara. que lo lleven. Tony, Tony andaba con una gorra, la mitad roja y la mitad... Eh, es pues, verdad. Tony, yo me acuerdo. Él vivía Estamos ahí juntos. en el de cuartel. Sí. Yo me acuerdo. Equipo, pase buena, buenos días. Entonces, yo decía Ajá. que hay dos nuevos aspirantes que pueden ser presidentes. Gonzalo, ¿verdad? Por el PLD y la, y, la, y la unión que ellos tienen. Y está Luis Abinader. Ajá. Ay, ira. Por, la, por la fuerza. Es que no tiene posibilidad de ser presidente, es posibilidad de ser presidente. Ah, ok. Y Leonel si, si, si le dejan pasar. Pero ya ha sido presidente. Correcto. Entonces, ambas cosas, todo eso, debe darse bajo el marco del acuerdo de cómo se van a contar los votos y también sobre qué método de votación, que todavía no está definido, están en discusión. Se ha planteado sobre la mesa que Tenemos sea una llamada full. Automatizado. Aló, buenas. ¿Buena? Buena, buena. Adelante. Sí, buena a todos. Buen bien día, bien. buen día. Visión. Buenos días. Bendición. Mira, yo quiero preguntarle a Jaian. Si esa, esa Ay, eh, eh, unión que él mencionó, esa, si no son esos Maco y Caca. ¿Cuál? ¿Cuál? La que tú dijiste del PLD y el PRD y el PR. Ese sí es y Na, Nadie ha dicho lo contrario, eh, yo, yo no he dicho que no. Si eso no son Maco y Todo lo que se ha dado la sí. República Amable de, y de, y de, Castro. de 90. Y Estuvieron en el PLD entonces cuando sí. esos no eran macos. Sí, es verdad. ¿Qué eran Cacata? Sí, sí, sí entonces todo eso es cierto. Gracias por ella su llamado. Yo mismo tu pariente si, porque tú le hacías la pregunta Tony, que qué eran eh, la unión del PLDP. No, no, no, yo no hice esa pregunta. Se pregunta pero, por una tu cómoda que no, te viene yo, y, a lo que a lo que sí, le Yo no hice sí, que sale, que sale, que sale, sale, sale. esa pregunta. Se prepara lo que sí, le caiga bien. Continúa con esa pregunta. un mensaje pero estoy de acuerdo con ella, la política dominicana siempre ha sido eh de 26 para acá. Dio olvido. Entonces, ganan ganan es indispensable determinar el método de votación y también el sistema de conteo. ¿A qué tú te refieres con el método de votación? Lo que, claro. se, está, lo que se está discutiendo, automatizado y que se cuente el 100% de la boleta o que no se use la parte automatizada y que sea manual. Todo eso se está discutiendo. Claro, eso es parte de, de, de la situación política. Eso es parte de la situación política. Entonces, la otra parte es los plazos fatales. Sí. Plazos fatales. Ya hoy, hoy se vence, se el, vence el plazo de, de las alianzas. Municipales. Municipales. Más cinco días de prórroga para hacer algunos arreglos que más tiene más la Junta 19. Central Electoral. Y todos esos casos que se van dando, indiscutiblemente, gravitan también, muchas de ellas, en la posibilidad de que Leonel entre a escenario o no entre. Claro. ¿Por qué? Porque la alianza puede estar... Eh, eh, sujeta te llegado un ching? entra <coughs> al escenario con posibilidades de, de optar por un cargo o no pero de que va a estar en el escenario si sí va a estar no, no, no, claro, sí. eso, eso es evidente eso está concretado, exacto, eso es evidente exacto, exacto. que la parte lo política lo que faltan son detalles no se puede... que se concretarían hoy claro. la parte política... y tendrán cinco días adicionales para corregir cualquier otro es, detalle es, que dentro de es, la exactamente eh, dogma o la ley Establece. Entonces nosotros como partido hemos dividido las partes de alianza en la parte congresual, la parte municipal y en la parte presidencial. Son cosas totalmente diferentes. Nosotros aupamos un congreso plural que Correcto. no sean manejados por ningún partido en particular, para que ahí se puedan hacer las discusiones necesarias. Ahora, nosotros no negociamos bajo ninguna condición nuestro eh, eje principal hacia el combate a la corrupción Oye. y a la impunidad. Mira, Eso no lo negociamos. Bueno. Me gustaría en ese y, sentido... termino. No, no, ya. Okay. En ese sentido, a donde hacía el comentario hace un momento... Eh, estamos hablando de la situación política de la República Dominicana. Claro. Esto no escapa de quienes sean eh, o quienes son los candidatos presidenciales y no. cuál será el ejercicio de cada uno de ellos de ser electo. Tenemos a un Luis Abinader donde Fulvio siempre acá ha citado, y de hecho Luis Abinader se entiende que debió de hacer unas aclaraciones en el fin de semana por la posición eh, de inoportuna, desatinada, en lo que tiene que ver a lo interno del PRM. Esto de, de, indiscutiblemente le, les afecta. Y la posición que ella asume en torno a estas alianzas, que serían de alguna forma cuestionables, por más que el PRM diga que no es negociable esto y aquello, te está saliendo a un grupo de gente que pueda... Que, posiblemente tengan una reputación dudosa y que no es tan sencillo tú poder atacarlos en un plano legal con el tema de la corrupción en República Dominicana, que es el que más nos afecta. Tenemos por un lado a este candidato, Luis Abinader y sus alianzas. Tenemos a un Leonel Fernández que nos ha gobernado y ahí era que dirigía el comentario cuando decía, bueno, con una nueva visión. ¿Qué va a reformar Leonel Fernández? ¿Qué ha dicho al país? Y en ese sentido, cuando Francis tenga la oportunidad, me puedes decir: ¿qué ha dicho o cuál ha sido el accionar del, del expresidente Fernández para nosotros entender que él podría ser un presidente que cambiaría de alguna forma el rumbo de nuestro país y que se redimiera con la República Dominicana? Por otro lado, tenemos. A un Gonzalo Castillo, que sabemos ya, eh, no quisiera eh, detallar las condiciones precarias que tiene como candidato presidencial. Tenemos estos tres panoramas de los tres potables presidentes, de ser eh, posible que Leonel vaya o no. ¿Qué tendríamos nosotros en el tema de la gobernabilidad en República Dominicana con un Gonzalo Castillo, el, el Penco, que ahí creo que resume todo eh, lo que entendemos de Mírame él como perfil no leer, mira, de candidato? Mira, mira, Míralo mira, ahí. Mira, mira. mira tenemos que a Leonel Fernández que ha sido tres veces presidente y tenemos a un Luis Abinader que está buscando formar eh, o, o que ha formado alianzas con personas que se supone un gran, frente, supone, un un gran, gran frente, frente pero o sea qué conlleva ese frente bueno la oposición, o sea quiénes o, están la, en ese frente la oposición frente? se está reuniendo en torno al Partido Revolucionario Moderno y eso es lo que se ha planteado con unas alianzas parciales porque son propositivas Ahora mismo lo que nos ocupa es la parte del, de lo municipal que ya desde hoy se puede contar 90 días, que son las elecciones del, de febrero 20. Entonces, con esto marca un hito, una nueva etapa de la vida nacional que a veces trae consigo un ingrediente. Tradicionalmente el voto municipal, votado al alcalde, arrastraba de acuerdo a su cantidad y una proporcionabilidad compartida entre los partidos participantes, arrastraba al regidor. Por eso es que el alcalde que ganaba en su mayor proporción, que cuando en el 96, en el 2006, fuimos nueve eh, a la alcaldía, es decir, a la sala capitular de los que íbamos en la boleta. Ya en el segundo periodo, en el 10, alcanzamos la mayoría que eran siete. Me refiero a los presidentes. Ocho, perdón. Entonces, no, no, me estoy refiriendo que lo que el contexto marca de la nueva etapa de la vida política es que hay un cambio y los regidores van a ser electos por voto directo. Entonces, o voto preferencial. Preferencial, donde cada regidor será votado a él. Todo ese conglomerado genera una realidad distinta a la vida nacional de un año hacia atrás pero de ese año hacia acá, lo que tuvimos es ha sido un proceso de difusión y agitación. Eso simplemente lo que va a implicar una forma diferente de elección eso no va a cambiar nada A los candidatos Entonces, presidenciales ¿Y qué bueno, significa, no significa esto? Al, al, a las elecciones del 2020 Mira, a eso, ¿no? la, la parte tuya con respecto a tu interrogante Nadie regatea que como estadista, Leonel Fernández, demostró tener prudencia en el manejo de lo público y se interesó mucho en la institucionalidad. El que recuerda el, 2000, el 96 al 2000 y el que recuerda el 2004 en la recuperación de la economía y de la institucionalidad y sobre todo el apoyo a la educación superior y a la educación Escolar, el desayuno escolar lo implementó. Eso es un recuerdo cegado, Frank. Bueno, pero... No vota el apego a la no, institución. No, no, la es para, seis, es para la que... Se metieron que todas las instituciones en una sola mano. No, no se quiso no, no, acordar 4% no, no, para no. la educación. No, no, no. 4% un es un avión, imposible. No ven decir, Y Danilo que, en eso yo tengo que sacarle la, la cataña del fuego. Claro Danilo, cuando lo llevaron a que fuera a firmar, Danilo fue sincero. No, Pero, ¿cómo? Danilo le dijo al pueblo... Y a lo que lo llevaban, que era la, el, la promoción del 4%, en ese momento le dijo, yo no puedo firmar, porque de firmar y ganar, yo no tendría la capacidad económica para afrontarlo. Yo me comprometo que lo cuando sea gobierno, haré para que el presupuesto próximo tenga el 4%, y eso para mí tuvo un valor. Porque realmente ningún gobierno que entre a asumir el 20, el 16 de agosto de un año va a tener un presupuesto con la capacidad para, para hacer las transformaciones. Y, el, ya, ver, y, y eso es una observación importante es de la, la política. Que, el, es que cuando tú entres el 16 de agosto no es ahí cuando comienza tu presupuesto. No, es en a a ver. Eso con relación también, a, la, a la situación política de la República Dominicana, eh, hemos visto diferentes eh, alianzas y una propuesta interesante de parte del de grupo opositor de crear un Congreso plural, como eh, dice Luis Abinader. Y eh, mi punto de vista es un tanto contrario de Luis Abinader eh, no. y, voy a, y, voy, y voy a explicar por qué. Porque eso fuera muy importante el hecho de que haya un Congreso plural. Ahora bien. Eso fuese, eso fuese así si los actores, eh, me, me refiero a senadores y diputados, realmente estuvieran identificados con los mejores intereses de la población y de la sociedad, cosa que sabemos que no es así, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede provocar esto? Bueno, que se den situaciones a lo interno del Congreso Nacional y que para aprobar cualquier ley sea un caos. Yo soy eh, del criterio de que, por ejemplo, un gobierno pudiera tener sea por ejemplo Luis Abinader y que la gente vote, si va a votar por Luis Abinader como presidente porque también le den el apoyo a nivel congresual, para que de esa manera eh, se pueda ejecutar un gobierno completo con relación a, a la aprobación por ejemplo de leyes y de propuestas porque qué pasa con un con un eh, congreso eh, plural donde sabemos por ejemplo lo que se está dando ahora mismo dentro de la Junta Central Electoral, un bochinche un show con lo del voto automatizado imagínense ustedes esa misma situación llevada al Congreso Nacional, a tiros van a terminar, pero bien, con relación a eso mi, mi posición es que el pueblo eh, debe si se quiere darle esa preferencia al partido por ejemplo por el cual va a votar a nivel presidencial para que tenga esa, esa facilidad de poder llevar a cabo sus ejecutorias y si en cuatro años el pueblo entendió que no lo hizo bien, bueno pues lo cambia y entonces da, le da el poder apatando de lo que aprendiste en la escuela, porque a ti te enseñaron en filosofía política que la democracia funciona a través de la separación de los poderes. Sí. A un presidente no le pueden dar un congreso también y darle una justicia para que haga lo que bueno, quiera. Bueno, pero tú porque tienes porque el entonces, poder de cada cuatro perdón, años votar. Ya no contra. la democracia es una tiranía. Por peor que te caiga, por más que se peleen dentro del congreso, la auténtica democracia habla de una separación de poderes. Y si tenemos un congreso independiente, aunque no se apruebe nada, aunque se paralice Ajá. y tú lo planteas como posibilidad, es preferible tener uno que venga y eso es factible y diga, para, la popa, para el país. Eso es preferible, tener uno que venga y digan, apruébeme 100 mil millones, apruébeme 300 mil millones, apruébeme esta ley, quítenme esto, pónganme aquello, pónganme este juez, quítenme ese juez. No se no puede. Para para, no, para, para, para eso. Parecido Oye, es pura la, diferencia, la diferencia, el concepto histórico, ¿qué es lo que te he enseñado? Del poder. El poder anteriormente estaba concentrado en la mano de una sola persona, uh -huh. que era el rey. En un momento dado estuvo concentrado en manos de la iglesia. Los regímenes democráticos, cuando vino la apertura y la separación de los poderes, a través de lo que estableció eh, Charles de Secondat, el Barón de Montesquieu, es que cada. Es que el poder se divida en manos diferentes que uno solo claro. no lo vea. Yo estoy de acuerdo con eso, Por eso es cuando los actores están realmente Pero identificados es, es que Con los mejores no puedes, intereses es que tú, de la sociedad. Aquí eso no va a pasar. Aquí lo que no pasa es que aunque no pase, hermano, aunque lo tengamos, ingreso, es preferible tenerlos. No se Es preferible tenerlos que tener un de, silencio. Que tener un ¿cómo, silencio. ¿cómo aprobar las leyes por si capricho. Te van a decir que no. Definitivamente me sumo al comentario de Sócrates. Me parece que en otro momento, también tú planteabas eso, de que haya una armonía en el claro, Congreso debe, para debe que haya aprobación. La... No, pero... Anótalo que... ahí la Yo para sello gomígrafo prefiero la diferencia. Claro que sí. ¿Pero qué ha pasado con los grandes proyectos que se han aprobado en ese Congreso? Pero Vamos a quitar gente, la barrigol. Le... La, sí, la, la gente le puede la Barrigol. Y los contratos de Odebrecht? Y otros, ajá, el contrato de Odebrecht. Quizás o sea, no hubiese pasado posible, si tuviéramos un congreso diferente. No es no posible pasa. concebir un congreso, un, una cámara aquí a nivel capitular, uh -huh. que todos sean de un solo partido. Y la gobernabilidad, Alex ha podido, por ejemplo, ahora que tú mencionas lo municipal, ha podido gobernar aquí eh, eh, relativamente. ¿Tú sabes por qué? Es porque ha tenido la mayoría dentro de, dentro de ese ayuntamiento. Si no fuera así, no, no hubiese podido probar nada ahí. Porque aunque sea para, para, para hacerle el tollo y para mantener eh, eh, eh, el desorden dentro de, de, de un cabildo, no le aprobaran los proyectos. Bueno, pero que se desarrollen entonces los bueno, congresistas pero, sí. dentro de ese concepto, porque la democracia lo que implica es que cada uno cumpla con su responsabilidad. Claro. Y cuando te hablan de un congreso plural, lo que te hablan es que el congreso no esté dominado mayoritariamente Yo por una estoy sola de acuerdo. persona. ¿Qué es lo que trae como ventaja lo que se está planteando de un congreso plural? Que las cosas tengan que consensuarse. Lo que y se, se plantea solamente como que sí, cada uno como, va a coger su Como paso se pronto. está consensuando el voto automatizado, ¿Tiene? que ellos son minorías, son minorías y quieren. Correctamente, y quieren pero esa es la ventaja este que, que tiene, hay que consensuarlo. Hay que Imagínate. consensuarlo. Entonces, si no tienen sentido. Si Hay que no, consensuarlo. Si, si los legisladores son todos de un mismo partido, vamos a decirlo con una sola visión de cómo vamos a eliminar los partidos. O mayoritario o mecánico el como pueblo, pasa ahora, el, que el pueblo tiene el lo poder, que quiera, Si en cuatro años no lo hicieron bien, para afuera, imponen otro. Vamos nosotros en este momento a escuchar es a Francis Rodríguez eh, y escuchar no, los planteamientos no a de su Vamos con cosas primero de, de, de, de, de, de... ¿Cómo se llama? ¿De WhatsApp? Vamos con WhatsApp? No, vamos no, a escuchar el WhatsApp. Vamos eh. al tema de Francis. Ah, bueno. Eh, en estos momentos, el licenciado Francis Rodríguez, según el, el, el, el, el guión que tenemos aquí, le toca eh, iluminarnos con uno de sus análisis. Adelante, Francis. Gracias, eh, Sócrates, y amables televidentes. Nunca será suficiente el debatir y encontrar razón en, en la individualidad. Y si la discusión o la política hace propicio la discusión de criterios encontrar en un momento un punto de equilibrio se está ejerciendo democráticamente nuestra participación. Pero es difícil cuando se advergan nuevas fórmulas y criterios. Y nunca he entendido cómo se visualizan los políticos estableciendo límites porque yo no quiero que tú participes y no porque la ley lo, lo imponga. Solamente que el sector danilista entendió que el Leonel no debe participar. Para ellos, debió de ocupar millones de dólares y pesos en unas campañas descabelladas. En el 2015 se trajo a Quirino, que a la sazón era procurador Domínguez Brito, y busquen en el internet cuando Domínguez Brito anunció una oficina en el consulado dominicano para establecerla allí, la oficina de la procuraduría para ayudar a dominicanos ausentes en el exterior o en Estados Unidos para lograr conseguir la, los documentos de buena conducta, que para otros fines se le pide a cada quien trámites. Esa oficina llegó a un trámite de corrección de nombre de Quiricó, Castillo, Paulino, no, Quiricó, Castillo, no, Paulino Castillo. Y el problema estaba en que un pasaporte de Quiricó tenía esa corrección, esa, ese error material porque era Quirino, Ernesto, Castillo, Paulino o, o viceversa, ¿no?, esa oficina operó la corrección de nombre, como un servicio normal, pero de un individuo que estaba cumpliendo una condena y debía de ser deportado a República Dominicana. Esa oficina, la única operación que realizó fue esa, y concluyó en septiembre, en agosto 14, y se cerró en septiembre tal de un número, de una fecha que no recuerdo, del 2015, cuando vino al país ya con su nombre, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Quien en un programa de locución nacional en la radio, cometiera el error de lo que era la cantidad de información que estaba manejando por los 200 millones, y le preguntaron, ¿quién te, va, quién, quién te prometió dártelo? Y dijo, José Ramón Peralta que jamás nadie va a pensar que José Ramón estaría pagando por Leonel, sino que él estaba pagando el servicio que estaba haciendo en favor del grupo político para detronar a Leonel moral y políticamente. Y hoy están postulando, haciendo creer al país que eso era lo que quería el país, destruir a Leonel. No, lo quería destruir el grupo político que gobierna el, el país y quien tiene secuestrado al PLD. Han demostrado su poder por encima de las expectativas que podría tener ciudadano alguno que podría atreverse un político a hacer en la, en la vida nacional con el dinero del pueblo. Y de ahí la historia es redundar y es refrito. Dejo eso hasta ahí. Debemos ocuparnos de unos eventos que están aconteciendo en la vida nacional y es lo que conocemos como la parte institucional violentada cuando el Estado y el Presidente anuncia que va en campaña. Cuando el domingo tiene acostumbrado a que las visitas sorpresa son una visita de, de, de gobierno, pero sabemos que son visitas políticas. Que como decía Sócrates, ha sido an, eh, anacrónico, recurrente, y falto de toda calidad institucional. El hecho de que un presidente se vaya a supuestamente escuchar a personas, a comunidades, y donde tienen incumbente que son ministros que ganan una proporción del salario nacional, y esos ministros son sustituidos por el propio presidente como el hombre orquesta, donde nada más se puede ver y oír al presidente. Donde los que ocupan el cargo, son sustituidos por esa visita sorpresa. Cuando ¿Cómo? debieran ser ellos los que deben estar en el campo de actuación y de solución de los problemas por los cuales están conectados en el Estado. Dime, ¿cómo? como si la agricultura fuera un solo día. Eso es diario. <risa> Francis, quiero sumarme a, a, a aportar un poquito en relación a la entrevista que teníamos y esos grandes aportes del gobierno del presidente Medina. Las visitas sorpresas, eh, que realmente desde que iniciaron nunca le he visto lo grandioso de esto, porque se supone que debe de haber un fortalecimiento de las instituciones sin un presidente que ande por los campos haciendo estas esta, esta visitas populistas. no ha logrado liderar la conciencia nacional con todo y todo. El otro tema que, que, que resaltaba de esos grandes logros, el 4%, ¿Cuáles han sido una... los resultados? Bueno, ya, ya tenemos ahí, aquí lo hemos discutido eh, y creo que Sócrates daba una, unos datos interesantes el día pasado sobre eso. Y hay ahí, otro sin número de cosas que él no decía acá y que nosotros conocemos. Y... Pero ya es, es, es un asunto que la sociedad está entendiendo y se está dando cuenta que en estas pugnas ha dejado al país... De provisto de, de, de conceptualización, de temas uh -huh. que, que le interesan, la seguridad. Mira lo que fue la reacción del Estado frente a los peregrinos de, del CEIBO. Ayer concretaron un atropello que no debieron de llegar hasta esos términos con gente que te está exigiendo y te está pidiendo cosas solamente para sacarlo de, de las calles, sin ninguna violencia, y una actuación libérrima de, de, de poder reclamarle al Estado que atienda sus, sus peticiones. Más bien se vieron ceñidos el Estado a los intereses de los y de las grandes terratenientes del país, que sabemos, son gente que hay que reconocerle su, su participación en el campo. Y fíjate cómo lo tratan. Mire, eh, yo pienso que... De cara a lo que está ocurriendo ahora en la República Dominicana, y eh, es una reflexión para todos nosotros, nosotros tenemos que tratar de ratificar nuestro compromiso con la racionalidad en cuanto a que como ustedes vieron con la entrevista que acabamos de realizar, con otras que hemos realizado antes, con otras que realizaremos y con las que ustedes, todas las que ustedes ven en la televisión nacional, cada persona perteneciente a un partido que va a una entrevista, lo que va es a desinformar a la población. Terrible. Y a decirle Descarada. el disparate descarado que su partido ha elaborado para que se lo venda a la población como una verdad. No hay ninguna intención, ningún criterio de vender una verdad. Lo único es vender un, un discurso. Por más estúpido que sea, por más tonto que sea, por más desgastado que sea, venderte su comunidad. Caen la los ridículos, Sócrates. Increíble. Entonces, la gente que ve, por ejemplo, de diario de la productos. gente que ve un programa Publicidad. de televisión como esto, que nos ve nosotros discutiendo con de fueron que, 16. Pero no lo dejen, pero no déjenlo hablar, quien ustedes están preguntando. Es que usted no puede permitir que un tipo, desde que comience, comience con una mentira en la boca y siga y siga y siga. Y tú te quedes callado porque se supone que la televisión es tratar. De que una persona que tú lleves le dé la mayor cantidad de información ponderable a la gente que está viendo para que se forme un criterio, no para que venga como si fuera un anuncio de televisión. Es que la mentira va a ser a lo de quien la escuche. Buenos días, bueno. para Adelante, para Estoy de acuerdo contigo, es. Sócrates. Siempre lo he dicho: que la mayoría de los políticos van a nomás a, a buscar sus intereses, a desbarcar el país, no van a, de que con interés, a, a mejorar. La situación de, del país en general, sino a llenarse sus bolsillos, hacer su fortuna, y es la mayoría que así lo hacen. Gracias por tu participación. Y son todos, gracias. Claro, claro, quiero claro. Citar, claro, y, claro son y quiero citar, todos, y debo todo. hacer, el tiempo de Francis. Sí. Sí. Muy no, no, mal. está bien, está enriquecedor, bien. Okay. No, no, me, okay. Me, me, okay. es fantástico. Mira, y estamos... brevísimo, sí. que en, a, en relación a, a estas personas que vienen a, a los espacios, que van a los espacios. Recordemos la visita del presidente del PRM, el señor Olmedo El mismo Siquio cuando estuvo acá O sea, decir ¿Susito? que el PRM Que Siquio nunca se ha ido del PRM Que ellos han sentido que él oh, siempre Dios. estuvo ahí Y cuando <ríe> le planteábamos <ríe> esos puntos Y ese video con amor, el señor que sí, que Con amor a recibirlo no. o sea, Bueno, hay pero que manejar. fíjate algo Carolina Y yo quiero entonces Al concluir ya vamos a esperar Salirme drásticamente. Y hacer atención de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en Estados Unidos. Un joven de 16 años entra a una escuela luego que 10 minutos después que su madre lo dejó en el establecimiento. Quita la vida a tres compañeritos y quiere a tres más. Y él termina muerto luego del disparo que se produjo en la cabeza. Hoy, en una... en Los Ángeles. Sí. Y el mayor número, aparte del de adulto que murió, cuatro niños, cuatro menores. Uh -huh. Y hay otros graves, en un tiroteo. Y uno se pregunta que a veces la violencia, o tradicionalmente la violencia en los pueblos, terminan con la vida de personas inocentes, más que en la guerra. Terrible. Vamos nosotros... No estamos haciendo nada sí, y sí. Estados Unidos está padeciendo de una violencia... Eh, peligrosa que refleja eh, la ausencia de la, del, del valor de la familia, de la palabra del Dios en la ciudad. Muchas situación. gracias, Francis. Vamos a bajarle un poquito para poder entrar a WhatsApp. Vamos. De mañana.